Personas Mágicas Las personas mágicas existen, aparecen de la nada. Son aquellas que saben ganarse tu confianza rápido y de forma inesperada. De pronto un día llegan a tu vida e empiezan a hablar de todo, de alegrías, daños, experiencias, penas y heridas. Cuando te das cuenta, ya estás contándoles hasta de tu gato, de tu lugar favorito y es bonito, así son las personas mágicas, ellas en cuestión de segundos se meten en tu mundo, hacen lo que otros no han logrado en años, entran a tu universo y están ahí, llegan para acompañarte, para regalarte un poco de magia, llegan para cuidarte, para darte un aire más liviano, llegan para brindarte su amistad, su mano, para abrazarte, llegan para quedarse. Así son las personas mágicas en la vida cuando llegan, iluminan todo a su alrededor, te hacen olvidar tantas cosas que el pasado te hizo, y de alguna manera cambian totalmente todo aquello que alguna vez creíste era inamovible. En el tiempo, en el espacio, en los años, en el pasar de los días, la gente y iba, algunos eran experiencias positivas, otras... Serán personas que solo vendrán por unos segundos, unos minutos, unos días tal vez, meses, años. Nos han de enseñar cosas buenas, cosas no tan buenas y a veces cosas tristes, trágicas. Saber relacionarnos y darnos cuenta que cada persona tiene un propósito en nuestras vidas es vital, pero también es vital. Aceptar, entender y aún aplaudir si no es que celebrar el hecho que después de que tanta gente mala haya aparecido a nuestras vidas, también vendrán personas que cambiarán totalmente todo, que darán un giro de 180 grados a tu vida y que cuanto menos te des cuenta, serán personas que te cambiarán el chip y harán darte cuenta que siempre habrá esperanza, que sin importar cuánto hayas llorado, sin importar cuánto hayas lamentado tu suerte, estas personas serán como un refrigero para tu alma. Estas personas van a cambiar toda tu perspectiva y te harán darte cuenta que después de todo, sí que es cierto que hay calma después de la tormenta. No abraces la sumisión, no te congojes o te sientas poco merecedora de afecto o de amistad. La gente correcta llega y en su momento hace acto de presencia. Quizás en estos momentos hayas sentido el dolor de un abandono, del adiós, de la decepción, la infidelidad, la traición o quizás el darte cuenta de lo plástico que son ciertas personas que están solo cuando les conviene, solo cuando... Defienden un interés y una vez y una vez que han logrado obtener de ti lo que querían, se marchan, se van. Actúan como si nunca te hubiesen conocido. Actúan de una manera tan frívola, como si nunca nada hubiesen obtenido de ti. Es como si para ellos no significaras nada. Sin embargo, también aparecen personas que son distintas que están dispuestas a jugársela por ti, a vivirla por ti. Son de esas personas que te llegan puntual, son de esas personas que están ahí sin que tú las tengas que llamar, son las que te escriben, son las que te dan los buenos días, son las que te dicen, ¿cómo has estado?, ¿te sientes bien?, ¿te busco?, ¿te llamo?, ¿te acompaño?, preguntan sobre ti, tratan de saber qué hay detrás de esos ojitos que lloran, de esos ojitos tuyos que derraman lágrimas. Están para ti, son personas, son hombres, son mujeres, que de alguna manera lleguen a tu vida sin que tú esperes a que estén. Vendrán, llegarán a tu vida, estarán para ti. Solo se paciente, la vida te las va a presentar. No hace falta perseguir a las personas, no hace falta estar detrás de la gente las mismas, las correctas, llegarán en su momento preciso. Aprovecha tu soledad, vívela aquí, date el tiempo que otros no te dan, dedícate canciones, dedícate espacios, dedícate café, dedícate flores, dedícate una tarde contigo mismo, contigo misma, sal allá afuera, porque hay muchas cosas bonitas y bellas para ti. No dejes que tu realidad sea truncada por experiencias del pasado. No dejes que tu realidad se vea truncada por la opinión ajena. No dejes que tu opinión, o lo que creas que es tu suerte, se vea influenciada por actos de personas que no supieron quedarse. Entiende que hay gente que te quiere tener, pero no te sabe conservar. Hay gente que son realmente una paradoja, una contradicción a sí mismos. Personas que dicen que les agradas, que les gusta tu forma de ser, que les gusta tu forma de pensar, pero que al final todo cuanto hacen dice lo contrario. Fijarnos en los actos de las personas como realmente discursos válidos de retórica pura es más importante que la retórica misma. Vale más una persona que te demuestre que quiere estar contigo aquella que simplemente te dedica letras poéticas, cargadas de palabras dulces acarameladas, llenas de aromas y de colores magenta y azules, pero que en el interior no tienen absolutamente nada para darte. Son de personas que son promesas vacías, que no tienen nada real para ti. No te dejes seducir por sus palabras, allá afuera hay personas que tampoco tienen tiempo para sí mismas, tampoco lo tendrán para ti. Es por eso que debes comprender que la gente correcta llega y llegará no detrás de un discurso encaramelado, detrás de un discurso lleno de colores, sino que vendrá detrás de acciones concretas, de acciones palpables, de acciones que te van a convencer de que realmente eres querido de que realmente eres valorado, valorada, apreciado, apreciada y te harán sentir cómodo en sus presencias. Si en este momento en tu vida solo hay personas que aportan dolor, que aportan tristeza a tu vida, déjales ir, déjales que se marchen, déjales que busquen un mundo lejos de ti. Regálales tu ausencia, porque al final quien te extraña, quien te necesita a veces es quien más te lastima. Y por mucho que una persona te necesite, no siempre te puede tener, no siempre puede estar a tu par. No importa si eres un hombre o una mujer que tiene mucho para ofrecer. Para la persona que no es la correcta, siempre vas a estar mal, siempre vas a estar roto, siempre vas a tener un defecto que achacarte. Pero para la persona correcta, para la persona correcta, tú vas a ser perfecto, tú vas a ser el indicado, tú vas a ser la indicada. Para la persona correcta, tú eres perfecta, eres perfecto. No necesitas otra cosa más que ser tú mismo.